Que la izquierda, en general, era muy poco Porque nadie quería hablar de teología Si no era de izquierda, no tenía que ser ateo, o pues si no, no era de izquierda. Entonces, era montado. Y, y en ese momento, pues, Dussel dijo, bueno, todos estos textos que hacemos son de Marx. Tenemos que entrarle y, y tratar de entender qué es lo que significa. No se trata de volver a ser otro Marx a modo. Entonces él agarró todos esos textos que eran muy teológicos y trató de entenderlos desde la tradición de la que venía Marx, ¿no? Desde la tradición cianita. Entonces hizo otro libro sobre ese. Entonces, todo esto para decir que el más que nos ha llegado es un más eh, apeo ¿no? O sea, como muy construido según los moldes de la izquierda. Y de una izquierda está alineada además. O sea, eso es sumamente problemático. Incluso el secretario del Mega eh, me comentó que, que se hicieron o sea, aberraciones tales como agarrar un texto, traducirlo al ruso y luego del ruso traducirlo al alemán. ¿Cómo? O sea, del alemán al ruso y luego del ruso al alemán, claro. O sea, lo que ya se tradujo por... Finalmente era una cosa que no tenía nada que ver con Marx, pero sí con la ideología que se quería que se quedara como el Mars, ¿no? El Mars del Partido. Entonces, nosotros tenemos que tratar de saltarnos todo eso. O sea, de ir a un Mars menos cómodo, mucho más, eh, más contradictorio, pero también mucho más interesante, porque es un Mars que está buscando, que él ve su obra misma como un laboratorio y por eso tiene idas y venidas. Y justamente... Él va haciendo como ciertos pasajes, incluso, que podríamos decir, de coloniales. Y bueno, yo quería leerles una cita que me parece muy bonita, que es una cita del joven Marx. Ahí la están la viendo, ¿verdad? ¿Sí? sí. Dice así ¿Por cuanto el verdadero ser comunitario es la esencia humana? Los seres humanos, al poner en su, su esencia, crean, producen la comunidad humana. Supongamos que hubiéramos producido en tanto que seres humanos. Cada uno de nosotros había afirmado doblemente en su producción tanto al otro como a sí mismo yo habría objetivado mi individualidad y su peculiaridad en mi producción. En tu goce o consumo de mi producto, yo habré gozado de una manera inmediata tanto en la conciencia de haber satisfecho una necesidad humana con mi trabajo, como la conciencia de haber objetivado la esencia humana y proporcionado así el objeto correspondiente a la necesidad de otro ser humano de haber sido para ti el mediador entre tú y la comunidad, de haber estado por tanto en tu experiencia y tu conciencia como un complemento de tu propia esencia, como una parte necesaria de ti misma, es decir, de haberme confirmado tanto en tu pensamiento como en tu amor, de haber creado tu expresión vital e individual en la mía propia, de haber por tanto, confirmado y realizado inmediatamente en mi actividad individual, mi verdadera esencia, mi esencia comunitaria. Este es un texto de Marx. Y yo se los quiero leer, porque lo que quiero que empecemos a ver, ¿no? Es que el trabajo que va a hacer Marx en el capital, ¿no? Va a ser tratar de mostrar cómo es que se ha producido y reproducido un tipo de sociedad, la sociedad moderna. Y la sociedad moderna está constituida a partir de un sujeto que es un sujeto burgués. Ese es el ideal hacia el cual tiende todo el capitalismo, pero también la sociedad moderna. Es decir, el capitalismo no se puede entender sin la modernidad. No es un proyecto económico solamente. Hay ahí detrás un proyecto civilizatorio. Entonces, si queremos caminar hacia otro lado, si queremos hacer una crítica del capitalismo, no podemos solamente quedarnos con una crítica económica. Tenemos que hacer una crítica del proyecto civilizatorio como tal. Y entonces, cuando dice Dussel, qué importante que es que tengamos en cuenta esa distinción entre comunidad y sociedad. Y que empecemos a pensar, ¿cómo sería un proyecto económico, por ejemplo, desde lo comunitario? ¿Cómo sería no, un proyecto civilizatorio desde lo comunitario? preguntas, que se las empezó a hacer dulce, pero que sobre todo, digamos, las llevó a un nuevo nivel, Juan José Bautista, que es un filósofo boliviano, eh, autor del libro ¿Qué significa pensar desde América Latina? Él empezó a trabajar estas tesis de una manera mucho más profunda, porque además él venía de una cosmovisión andina, a Merindia, a Imara en específico, de los Andes, y, eh, y empezó a hacer un trabajo con Marx, diciendo, que, que, ¿hacia dónde tenemos que caminar ¿Qué tipo de crítica tenemos que elaborar para poder eh, avanzar específicamente hacia otro modo de vida? Entonces, se trata de hacer esta distinción entre lo social y lo comunitario, siendo que lo que está detrás es un tipo de sujeto, es un tipo de sujeto que se refleja de distintas maneras. Y bueno, aquí yo quiero volver un poco al tema de la, del método, porque decíamos al principio, el método de Marx es la ah, crítica del método dialéctico de Hegel. ¿Y por qué? Porque el método dialéctico de Hegel es la exposición precisa de la racionalidad moderna. O sea, realmente Hegel ha producido un sistema de la ciencia pertinente para la moderna. O sea, él logró hacer una justificación, una fundamentación del sistema de la ciencia moderna. Y... ¿Y cómo es que lo construyen? O digamos, ¿qué es lo que está detrás? O sea, él lo que va a hacer es toda una construcción de conceptos que a donde van a conducir es a un tipo de sujeto. Pero entonces, ¿podemos hacer un sistema de la ciencia más allá de, más allá de la modernidad? O sea, se ¿Desde dónde? Entonces, cuando Marx agarra a Hegel, y, y, y mucha gente se confunde, porque dice, no, pero es que Marx es muy Hegeliano. Entonces, agarra la lógica de Hegel y ve cómo la aplica, mira, paso uno, paso dos, la cualidad, la cantidad, o sea, está Hegel, pero a cada paso. Y yo digo, sí, está a cada paso. ¿Por qué? Porque el método de Hegel permite exponer la lógica del capital desde el capital ¿tú quieres conocer lo que es el capital desde el capital o sea, desde los ojos del capitalista agarra la lógica de Hegel te la vas a explicar de P a R ahora, ¿quieres tener una visión crítica del capitalismo? ya no te sirve Hegel, porque Hegel no es crítico que él va a ser una justificación del modo de vida moderno, del sistema de la ciencia moderno, de la producción eh, económica, política de la vida moderna. Es una apología de la modernidad. Y por eso es muy útil, que tenemos que saber muy bien cómo está construido todo el sistema de la ciencia moderna, cómo está construida la subjetividad moderna. Pero si queremos ir a otro lado, ya no podemos simplemente agarrar gilipita. Voy a poner un ejemplo ¿Cómo empieza la ciencia de la lógica? La ciencia de la lógica es como la del fundamento, ¿no? O es sea, el lugar donde se, se empieza todo, el, el momento más puro, más simple, más abstracto, desde donde todo se va a dirigir Y dice, bueno, voy a comenzar desde el primer concepto. El concepto que no podemos evitar cuando pensamos, el ser. Porque cuando uno dice algo, dice, esto es, o sea, no puedes evitar darle ser a todo lo que, lo que piensas. Entonces hay que empezar por ahí, por ese concepto. Y dice el bueno, cuando yo trato de pensar lo que hay ahí, pues repensarlo. y es como, lo único que puedo decir del ser es que es lo, la simple referencia a sí mismo que se ponen ahí, y no puedo decir más nada, porque si ya digo el ser es tal cosa, pues ya lo saco del ser, ¿no? <risa> ya estoy diciendo que el ser es otra cosa que el ser, y no, tengo que quedarme en el ser. Entonces, dice, esta simple referencia a sí mismo, que es el fundamento de toda la ciencia moderna, cuando digo toda la ciencia moderna, aquí ahora revisar un ser, soy la ciencia, entonces, si yo voy, por ejemplo, a ver lo que es el yo, ¿qué es? La simple referencia, sí, misma. O sea, todos los conceptos agarran de, de ese concepto simple, básico, abstracto y puro, su contenido. ¿Qué es el Estado? Es también una totalidad que se refiere a sí misma. Y así, o sea, la sociedad moderna. Incluso el concepto que tiene Hegel de la vida es una simple referencia a sí mismo. O sea, cada organismo es una simple referencia a sí mismo. O sea, este, este concepto, que es muy abstracto, está presente en todo. en todo. En toda la construcción conceptual y de realidad de la sociedad moderna. La pregunta es es el único camino posible. Pues, desde la modernidad parece que es el único camino posible porque, a ver, les reto a pensarlo de una manera distinta. Pero es interesante, autores ¿no? como Enrique Dussel, que tienen otro tipo de visión, otro tipo de, también de tradición, eh, o como, como Jesús Pisa, y dice, bueno, ¿qué tal que pongo ahora los pies en la arena? Y en lugar de ser el colon que, que llega a Melindia, soy los pueblos originarios puestos con, las, con los pies desnudos en la arena. Y abro los ojos y quiero conocer el mundo. Cuando poder no quiere conocer el mundo, abre los ojos y dice, bueno, yo tengo aquí enfrente de mí, pues un montón de objetos, una taza, una, ¿no? una computadora, personas, o sea, aquí a describir el mundo como un mundo lleno de cosas. Pero cuando yo parto de otro tipo de cosmovisión, como la de los pueblos originarios, y yo abro los ojos, yo no veo cosas. de sujetos. Y si yo no veo cosas, sí. la relación epistemológica y de conocimiento es otra. Y eso empieza a trastocar toda mi realidad. Porque entonces tengo que la relación epistemológica empieza a ser de fondo una relación ética. No es solo, la Porque si yo me relaciono con objetos... Con objetos... No. O sea, no. no. hay más. O sea, él está ahí pasivo y yo soy el que voy encontrando el sentido. Pero si me relaciono con sujetos... Yo pregunto y caen. Y escucho. Y entonces la relación... Digamos, de conocimiento, está mediada por el diálogo. Y eso te pone otras reglas. Epistemológicamente es un cambio de paradigma absoluto. Pero entonces cuando yo pienso, el yo ya no se me presenta como una simple referencia. Se me presenta como una referencia desde el otro. Y empiezo entonces a abrirme como a otra, o sea, otro modo de vida, otro modo de realidad que desde la modernidad es impensable. Entonces, el tipo de reproducción de la vida que me abre el horizonte comunitario es pues muy distinto. Aún así podemos empezar como a, a, a vislumbrarlos ¿no? O sea, vislumbrar un modo de vida de la sociedad moderna, que es un modo de vida de cosas y de relaciones cosificantes, porque yo, si soy la simple referencia a mí mismo, pues yo me relaciono con el otro, en tanto que el otro me sirve de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí vemos, ¿no? Los contratos Esa es la relación, la relación contractual es la relación... Que hay entre dos individuos, cada uno busca su propio interés y cuidado que te les del contrato, ¿no? Incluso hasta en los matrimonios lo vemos. O sea, estamos juntos hasta que me convenga. En el momento que no, hay interés. Pero la relación es muy distinta. La relación comunitaria está mediada por el servicio. Que el servicio no es servidumbre es otra cosa y si lo pongo al servicio es también ¿por qué? porque yo no soy un individuo sino que yo también he tenido digamos he recibido todo en donación no soy un, una simple referencia a sí mismo que se produce a sí mismo sino que yo he recibido la vida gratis, la cultura gratis el lenguaje ¿qué he producido yo? en realidad yo la oportunidad que tengo es como de recibir todo lo que recibo y de volverlo a regresar al servicio. Es otra manera de concebir la individualidad. Yo diría más la singularidad. Porque además está la idea, ¿no? La comunidad es una comunidad de distintos. Cada uno es pieza única. Y como pieza única tiene algo que aportar, como él, bueno, algo que no tiene nadie más. Y eso es lo que yo regreso. Entonces, una comunidad está hecha de todos los colores, y por eso esta bandera, que ustedes habrán visto muchas veces de la Wipago eh, andina, esta bandera de todos los colores, es eso: es todos los colores y todos los colores son distintos y conforman una unidad, una unidad en la diversidad, siempre dice Rossoby. Entonces, la lectura que nos interesa ahora de Marx es, es precisamente aquella que recupera, bueno, Marx tuvo una visión crítica de la sociedad moderna, Primero que tuvo esa visión, ¿no? De, de, de ver la, la sociedad moderna como una sociedad eh, en donde hay una cosificación constante de unos a otros. Eh está esta cita, ¿no? Cuando yo les decía, ¿qué sirve para que el capitalismo se explique a sí mismo cómo funciona el capital? Miren lo que dice aquí Marx: en el cerebro de los capitalistas se refleja solo la apariencia de las relaciones de producción. El capitalista no sabe que también el precio normal del trabajo encierra determinada cantidad de trabajo impar. Y que precisamente ese trabajo y pago es la fuente normal de su ganancia. La categoría de tiempo de trabajo no existe en absoluto para él, ya que dicho tiempo está incluido en la jornada normal que es el pagar al pagar el jornal. Entonces, más va descubriendo... O sea, a los ojos del capitalista, es el capitalista el que pone, ¿no? Pone los medios de producción. Y cuando alguien dice, no, es que aquí no se puede hacer nada porque no hay capital. O sea, no hay, ¿no? Que tenga los medios de producción. Y parece que al poner esos medios se pone todo. Y entonces empieza a pagar el salario, se paga la materia prima ¿no? o sea, se paga todo y empieza a moverse ahora sí la producción. Esa producción, al final de la jornada, al final de la jornada eh, se vende el producto, ¿no? Y se vuelve a reproducir el capital, pero ahora como un plus. Y es así como, el capitalista lo ve como un milagro, ¿no? O sea, al final aparece más dinero. Yo puse 5 y me aparece 10 al final. Es maravilloso. Y dice, Marce, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde salen esos 5 extra? Y bueno, sale de lo que no pagaste. No. De lo que no le pagaste al que produjo ese valor Y que tú le pagaste un salario Pero ese salario no paga el tenis, O sea, le paga menos Y tú al final te recorcillas y a tus ojos aparece como milagro y ganancia Pero la realidad real es que ese es un trabajo no pagado robo Claro, eso el capitalista no lo puede aceptar jamás él tiene que hacerse otra construcción mental para poder sostenerse moralmente eh, en su ser capitalista. Pero entonces Marx va descubriendo todo un, digamos, todo un universo de realidad que no aparece. O sea, en las apariencias todo se explica de una determinada manera, pero en el fondo hay una vida que está produciendo... Hay una realidad, dice Marx, real. Entonces, Dulce se puso a contar las veces que Marx eh, habla de la vida en el capital. Dice, es una cantidad, ya no me acuerdo cuántas son, pero son muchísimas. Sin embargo, todo el marxismo del siglo XX no reparó en ese hecho. O sea, él se dio cuenta que el tema fundamental es el de la vida. Y esa vida se produce siempre en relación con la naturaleza. Y esa relación con la naturaleza, decía Marx, es metabólica, básico. O sea, no, nadie puede comer otra cosa que no sea naturaleza o que se muere. O sea, tenemos que comer naturaleza, alimentarnos de la naturaleza. Entonces hay una realidad que está por debajo de todo, que es el ser humano en comunidad... En relación con la naturaleza. Y eso es lo que llamaba Juan José Bautista comunidad de vida. O sea, hay una comunidad de vida que está presupuesta. ¿Por qué? Porque todos somos, desde hace 3.500 millones de años, una misma vida. La vida ha vivido ininterrumpidamente 3.500 millones de años. No somos conscientes de eso. Nosotros somos una misma vida y esa misma vida que se ha ido desarrollando hasta ser nosotros y en nosotros conciencia en nosotros conciencia significa responsabilidad responsabilidad por la vida y entonces nuestros pueblos originarios ¿no? en una lectura ahora sí crítica de Marx nos dicen no solamente que somos comunidad somos comunidad de vida y tenemos que empezar a construir una conciencia que se ponga a la altura de eso. Y empezar a producir un proyecto civilizatorio que se piense desde ahí. Desde esa comunidad de vida. Y eso nos va a significar empezar a, a, a ponernos diques. Y sobre todo a recentrar al sujeto, no desde sí mismo, no, desde, no siendo esta autorreflexividad que hemos sido 500 años. Sino empezar a pensarnos desde esta alterreflexividad, desde esta reflexividad desde los otros. Y desde ahí tenemos que empezar a pensar y a desarrollar proyectos civilizatorios. Y ahora cuando digo esto, y ya con esto siempre... Eh, cuando digo esto, no me refiero como un proyecto utópico, porque muchas veces se piensa así como, bueno, sí, pero los pueblos originarios, primero que son del pasado, ya, ya ni están, ¿no? Y segundo que eso es como algo muy cultural. Pero si lo pasamos a pensar de manera radical desde la vida, las relaciones comunitarias no están lejos de nosotros. Todos los aquí presentes hemos sido acunados mínimamente. Y hemos tenido relaciones mínimamente humanas para poder estar aquí. Porque si no, no estaríamos aquí. Un ser humano que no lo vacunas mínimamente se muere. O si no, tiene retraso cerebral. Las relaciones verdaderamente humanas. Las vivimos, aunque sean limitadas y con sus problemas. Pero esa relación verdaderamente humana, tenemos que expandirla. Tenemos que hacerla a modo de vida. Y tenemos que ir tomando conciencia que lo que tenemos enfrente, en realidad tiene mucha historia. Y que no son objetos. Y eso nos va a significar, dentro de la modernidad, limpiarnos mucho los ojos. Porque en general, pues vemos las cosas como cosas. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a reconstruir la historia? Y empiezo a ver todo el trabajo aquí contenido. Toda la historia, toda la sabiduría, todo el servicio, porque además yo necesito agua para vivir. O sea, y empiezo a, a reconstruir todo lo que hay detrás de, de todo lo que tengo delante de mis ojos. En ese momento ya no puedo ver simplemente lo que tengo delante como cosas. Empiezo a ver en su movimiento, como historia, como vida, como vida de comunidades. Y si nosotros empezamos a entrenar esa mirada y lo hacemos modo de vida, ya no podemos vivir del mismo modo. Ya no podemos desechar del mismo modo, pero eso tenemos que hacerlo, educación, economía, política, y bueno, para eso sirve la descolonización precisada. Muchas gracias.